El árbol de la higuera, ficus carica, de nombre común higuera, es una de las numerosísimas especies del género ficus, de la familia de las moráceas. originario de Asia Sur occidental, crece ahora espontáneamente en torno al Mediterráneo y en otras regiones del mundo. Árbol o arbusto caducifolio, de porte bajo, su altura máxima es de 7-8 metros, de copa muy abierta debido a su profusa ramificación que a menudo surge casi a ras del suelo. La corteza es lisa y de color grisáceo, las hojas de 12 a 25 centímetros de largo y 10 a 18 centímetros de ancho son profundamente lobuladas formadas por tres o siete foliolos de color verde brillante y textura áspera. La floración de esta especie es bastante compleja, las flores de ambos sexos se encuentran encerradas en un receptáculo en forma de pera con una pequeña abertura apical osteóloga. Las únicas flores masculinas están en las cercanías de la abertura. Las demás son femeninas, algunas de ellas estériles. Estas flores originan unos pequeños aquenios, vulgarmente llamados pepitas, rodeados de un mesocarpio carnoso y que son los verdaderos frutos, o sea, dupelas de la higuera. La polinización va a una especie de insectos, minóteros, pequeñas avispas, en un caso típico de simbiosis mutualismo. Existe una especie de avispas adaptada a cada especie de higuera. Rastropaga se poliniza al higo común. La hembra penetra al ciconópol osteolo, deposita huevos y allí muere después de la polinizarlo cuando las crías nacen los machos fecundan las hembras que aún están en el ovario y mueren dentro nunca salen las avispillas hembras fecundadas salen por el ostiolo, llevándose consigo el polen de las flores masculinas Algunas higueras llamadas bíferas o reflorescientes producen dos cosechas al año. En junio las bebas mayores que los higos y los higos entre finales de agosto y principio de septiembre. Existen tanto variedades dioicas que producen flores de un único sexo en cada individuo como no monoicas producen flores masculinas y femeninas en el mismo árbol. A los ejemplares masculinos de las variedades dioicas se les conoce comúnmente como cabra -higos. Estas higueras suelen utilizarse para fecundar a las higueras femeninas de la variedad smith irna cultivadas en el norte de África y Oriente Medio y conocidas en California. El método llamado caprificación consiste en colgar ramas de la higuera con higos masculinos no comestibles cerca de las higueras de fruto para que las avispas hembras vayan de una planta a otra y efectúen su polinización y fructificación. En cambio, la mayoría de las variedades de consumo humano no necesitan de este método ya que son partenogenéticas y siempre dan fruto en ausencia de polinizador. Distribución y hábitat Es poco exigente en cuanto a las cualidades del terreno, aunque su crecimiento es lento en terrenos secos. No es raro ver retoños o pies bastante desarrollados creciendo espontáneamente en farallones rocosos o viejos muros. El desarrollo de sus raíces es temido por mover los suelos donde están situadas. La higuera produce un látex irritante. Las higueras cultivadas en re se reproducen mediante esquejes, son muy resistentes a las condiciones adversas y se cultivan principalmente como árbol frutal de segunda categoría. El higo es una de las primeras plantas cultivadas por el hombre. Un artículo publicado en junio de 2006 en la revista Ciense constataba el hallazgo de nuevos higos sulfos civilizados de tipo partenocarpico fechados alrededor de 9400 a 9200 a.C. en el poblado neolítico de Gilhar I en el valle del Jordán El hecho de estos frutos procedían de una especie estéril sugiere que la plantación fue intencionada con los investigadores considera que F. Carica pudo haber sido la primera planta domesticada alrededor de mil años antes de la domesticación del trigo, la cebada y las legumbres. La higuera ya se cultivaba en el antiguo Egipto. El egiptólogo Adolf Hermann relataba en su obra Agteum, la vida del antiguo Egipto, como los egipcios domesticaban monos para recoger los frutos, ya que las ramas eran demasiado débiles para soportar su peso. Los higos formaban parte de la dieta alimenticia de los romanos. Arqueólogos británicos han descubierto restos de higos entre la basura de una gran fosa cética bajo un edificio de la antigua Herculaneum, sepultada por las cenizas tras la erosión del Vesubio en 79 a.C. Catón el Viejo enumera diversas variedades de higueras en su obra de agricultura y cómo proceder a su propagación y trasplante de la higuera. Uno de los capítulos del libro Apicius, el más antiguo tratado de cocina de la Roma imperial, versa sobre la conservación de los higos frescos y otras frutas. En la Roma antigua, el árbol era considerado sagrado como mito fundacional ya que Rómulo y Remo fueron amantados por la loba Luperca bajo una higuera. En el libro de Génesis 3.7, Adán y Eva se cubren la desnudez con sus hojas de higuera, tras ser sorprendidos en pecado. El profeta Isaías le dijo al rey Ezequías, que usara la masa del higo, la pusieron sobre la llaga y este sanó. Segunda de Reyes 27. Usos. La madera de esta especie tiende a pudrirse y no es adecuada como leña. Se puede encontrar cultivado como bonsai. Además de como fruto fresco de temporada, los higos se han consumido tradicionalmente tras someterse a la técnica del secado. Esta ha sido la manera más común de conservar la fruta. La fruta seca o pasada y en especial los higos era un alimento especialmente valorado. El proceso permitía dilatar su consumo en el tiempo y cubrir momentos en los cuales la escasez de alimento era notoria. Sus hojas han sido usadas en la alimentación animal. En la sierra peruana de los frutos llamados higos se prepara un dulce con bastante azúcar. Su leche de higo se usó antiguamente para combatir las caries dentales y verrugas de la piel. También se empleó para cuajar la leche. Se describen también muchas virtudes en la farmacopea popular que podría no tener más interés que el puramente folclórico.